Bueno, estamos transmitiendo desde Gualañé para Ciudad estamos con Daniel Iturriaga y le formularemos unas preguntas. Eh, Daniel, ¿qué te ha parecido participar por primera vez de este desfile? Entiendo que tú eres de, primer, de primero medio. Sí, soy de primero B, eh, es, una es una experiencia muy buena, eh, ya que los profesores, compañeros se ven muy entusiasmados en esto y ojalá que salga todo bien. Entiendo que el liceo es el que está amenizando toda esta actividad del desfile. Eh, ¿Nos puedes dar algún entretelón, algo que tú te hayas eh, enterado por fuera de qué es lo que tienen preparado? ¿Alguna actividad dentro de la plaza, algo así? Eh, creo que van a desfilar diferente, eh, diferentes sectores del liceo. Por ejemplo, lo, Ayelén tiene, tiene un coro y la compañía de danzas eh, serán dos... Desfile aparte. Eh, allá se harán números, como siempre, ahora está el acto y las bandas que son lo de siempre. Y nosotros que desfilamos. Así. Entonces está parecido súper bien. Eh, desde el Liceo Gualañé para Ciudad Guala, Elizabeth Hernández y Alejandro Faúndes.